Claro, o se o sea, tiene mucha sí. mejor cinta esto, ¿eh? ¿Ha reducido si el volumen la Sí, sí, sí. la inflamación ha bajado muchísimo. Se ve claramente en las adherencias Ha dilatado la pupila, lo cual está muy bien. No sé si llegas a ver algo. Si ves movimiento o algo que te moleste, para lo digo. No, no, no, para nada. Yo le pongo lo mismo, ¿vale? Sí. Vale. Hay muchas adherencias. Y eso no es bueno, ¿no? Bueno, son secuelas. Si a él no tiene dolor ni le molesta ni nada, en principio... No, no, pensaba yo que había dilatado la pupila, pero no, son las... No, no ha dilatado, nada, se ha quedado completamente adherida a la pupila, a lo que es el cristalino. Como como lo tenía, ¿no? Que ya sí, lo tenía sí, adherido. lo bueno es que ha mejorado muchísimo lo que es la inflamación. Ajá. Sigue teniendo una cámara anterior muy estrecha, ha perdido bastante, bueno, bastante... El volumen de la cámara anterior, que eso ya lo habíamos visto sigue teniendo adherencias entre el iris y el cristalino ¿vale? ahora le mediremos la presión porque lo importante en estos casos es que la presión no suba por culpa de esas adherencias sí. entonces, aunque quede... se le va a provocar dolor claro. la, el, eso le podría provocar dolor si le quedan secuelas, pero no tiene dolor ocular los ojos no los tocamos Sí. así se que, quedan... por supuesto pero ha bajado muchísimo la inflamación ¿eh? o sea, lo que veo ya sobre todo son secuelas pero menos, menos inflamación. Vale. ¿Y, el, ¿Y el pronóstico para que él vuelva a ver? Claro, o sea, no, si no ha recuperado ya y con esas cataratas y esas secuelas. El problema es que esas cataratas no se podrían operar, ¿vale? Porque son, son consecuencia de una inflamación. Entonces, operar una catarata implica más inflamación. Y no. Sería muy complicado, muy complicado. Bueno, pero al menos puede sí, conservar sí, sí, sí, sus sí, ojitos. Ya, sí, y como hacerlo el loco y se lanza contra, contra, contra las vallas y le da igual. Yo a veces con los, con los, con los animalitos llego hago una pequeña broma, es que no les da miedo y son como la rumba. Que ellos van y se sí, chocan, como, o sea, y, chocan dicen, y cambian ¡Ah, no sé, de dirección. Porque no tienen miedo, no es como las personas. Los animales, sí, y aparte tienen la cabecita muy claro, grande. Claro, no los animales no son como las personas. Las todos personas, los cerdos. Claro, las caminan. personas no somos muy tontos, tenemos miedo, tenemos... Nos quedamos ciegos y ya se nos acabó la vida, porque ya no queremos correr, no queremos que nos toquen, no queremos que nos roben, no queremos que, que nos vamos a caer, tal. Un animal no, un animal es puro instinto, va a seguir adelante, se va a chocar, va a cambiar de dirección y ya está. se le mide la presión, ¿no? Eso es. 13, está perfecta. Es el ojito que tenía mejor, creo, ¿no? Sí. Y el otro es el de la lúcera. Ya te digo, tiene secuelas, pero lo que es inflamatorio está mucho mejor. Entonces, bueno, pues puede vivir con sus secuelas.